Recuerden que si ustedes quieren una cita personal conmigo, si quieren una lectura de tarot por videollamada, tienen que separar la cita escribiendo al WhatsApp 315-630-4823 o al 326 28 16 Estoy en Colombia, recuerden que no respondo nada por redes sociales, únicamente por vía WhatsApp a los números que ya les comenté. Vamos pues se iniciaron esta lectura del tarot para las personas nacidas bajo el signo de Acuario.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 No permita que lo hagan sentir mal. En esta semana, van personas que lo van a hacer sentir mal o la van a hacer sentir mal, que van a tratar de pasar por encima de usted, de sus capacidades y de todo lo que usted puede evitar. Usted puede en más, usted puede dar muchísimo más, pero no permita que nadie vaya a desaparecer por encima de usted. No permita que lo pisoteen, no permita que pisoteen sus sentimientos. Signo de Acuario. Veo una partida. Una persona cercana a usted, signo de acuario, va a partir, se va a dejar, va a haber un cambio de ciudad, un cambio de, de casa, una separación, eh, puede ser eh, inclusive un cambio de país, eh, un viaje. Entonces, esté muy preparado para esto, signo de acuario. Acuario, en ocasiones eres bastante ofensivo, ofensivo. eres una persona que es bastante sarcástica en algunos momentos, baja un poquito ese sarcasmo. Porque eso puede estar ocasionando problemas y divisiones en tu vida personal. Y no es tampoco estar creando conflictos con todas las personas en su entorno. En el área laboral, en el signo de Acuario, ese ascenso que se está esperando, ese que está anhelando con tantas ansias, ese empleo que tanto quiere, por el momento no se le ve muy prospectado para esta semana. De pronto para las semanas venideras se puede presentar, pero en este momento, en esta semana... No se le va a presentar. No se esfuerce demasiado en causas perdidas, signo de Acuario. No sea precursor de causas perdidas. Okay, entonces, relájese un poquito, tome la suave. Que no todo mundo es digno de su compasión, de su amor. No todo mundo es digno de su involuntad. Entonces, signo de Acuario, eh, a recomponer ese camino. Eh, para las personas que están comprometidas, que tienen parejas, veo discusiones veo conflictos por razones económicas, signo de acuario pero nada que no se pueda solucionar y los que están sin pareja de una invitación a salir a cenar o a alguna taberna tomarse en algunas copas eh, la puede aceptar sin ningún inconveniente signo de acuario aunque va a ser algo que no va a llevar a mayores, número de suerte para el signo de acuario, el 34 37, continuamos ahora en esta lectura de tarot para las personas nacidas bajo el signo de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 Y déjate sorprender. Aries, Aries, más cuidado. Necesito que sea mucho más metódico o metódica a la hora de gastar dinero en el signo de Aries. Recordemos que estamos en un tiempo de crisis donde el dinero no se puede estar malgastando porque está bastante difícil para ti signo de Aries. En tenerlo el dinero así como se te llega, se te va de las manos, signo de aries, está bien que te hagas una limpieza, ojos está bien que te hagas una limpieza y, y empiece nuevamente a renovar tu aura, el aura es eso que nos impulsa, es eso que nos protege, es como un filtro que a raíz de las envidias y de las malas energías se va marchitando, está bien que te hagas una limpieza eh, astral, una, una limpieza de tus auras, y por qué no, un aura de caminos también eh, te comentaba que es muy importante que tengas mucho cuidado a la hora de gastar dinero es un poco más metódica o más metódica o metódico ok, no estés gastando dinero porque sí. ese dinero que te estás gastando hoy, mañana te va a hacer falta veo juego, veo pasión veo amor, un triángulo amoroso por ahí cerca, signo de Aries disfrútalo, mientras segura signo de Aries muchísimo cuidado, te sale el arcano de la emperatriz una mujer muy cercana te va a hacer una invitación. No te conviene, no es conveniente, es problema suyo Arias si lo toma o lo deja. Pero yo le estoy advirtiendo, le estoy decretando que esa invitación de esa dama no le va a convenir. Eso va a llevar a chismes, va a llevar a problemas, va a llevar a conflictos a largo plazo. Tómelo o déjelo, signo de Aries. Eh, lo veo esta semana un poco solo o sola. Una semana de mucha calma, de mucha paz, sin mayores altibajos. Veo también, ah, vamos a ver, que sale un arcano. En esta ocasión salió el arcano. No me imaginaba. Pretendientes a la vista. Los que están eh, solteros, los hombres solteros, una mujer va a llegar a su vida esta semana. Va a llegar a su vida con muchas intenciones. Y eso es una persona que vale muchísimo. Así pues que aprovechan. Y la damas también. Un caballero que va a llegar a su vida esta semana. Estoy hablando para los solteros. Entonces aprovechen esa oportunidad. Número de la suerte. Número de la suerte. Número de la suerte. De la suerte! Signo de Aries. 3871 o 7138. Seguimos ahora con la lectura, lectura de tarot para las personas nacidas bajo el signo de... TAURO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 que depara el destino de los astros esta semana para el signo más sensual uno de los más sensuales del Zodíaco uno de los signos más imponentes con más iniciativa, de los más inteligentes de los más emprendedores del Zodíaco Tauro no me más por amor signo de Tauro, no ruegues por amor no ruegues una caricia no me digas en la noche un abrazo signo de Tauro esa persona no merece que tú la ruegues no merece eh, que tú le implores por un beso, por un abrazo, signo de Tauro. El amor no se mendiga, el amor se da naturalmente, signo de Tauro. Tauro, una semana con grandes cosas para usted, con grandes cosas. Una semana donde todo lo que usted ha venido sembrando, meses anteriores, se le va a dar, se le en los caminos. Todo lo que usted ha sembrado, es hora de recoger esa cosecha. Una gran cosecha, es una gran semana. Esa semana va a definir el resto de... Su año de este 2021, signo de Tauro. Tauro, por fin vuelve y se le marca la salida a tantos problemas, tantos inconvenientes. Por fin se ve la luz al final del túnel. Tauro, es hora de dialogar, es hora de sentarse, hablar con tus socios, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tu pareja, con tu entorno y tomar decisiones. En tu trabajo es hora de poner las cartas sobre el asunto, eh, sobre, sobre la mesa, perdón y empezar a dialogar y limar esas presas que se vienen presentando para que no pase esto a mayores, signo de Tauro reinarás, me sale el arcano del futuro, el arcano del, del éxito entonces signo de Tauro ¿cuál se te marca? una semana muy promisoria para ti, los solteros signo de Tauro, los solteros una semana llena de invitaciones, una semana llena de salidas, una semana llena de amoridos de romances, disfrútalo hasta donde se puede el signo de Tauro tomando precauciones. En la salud, el signo de Tauro te ve un poco delicado o delicada por asuntos eh, estomacales. Entonces, nada grave, nada grave, pero sí es bueno que le pongas atención a eso. Cuídate un poco, eres muy relajado, muy relajada en esos tiempos de pandemia. Y no te cuidas, no tomas las precauciones del caso, no tomas las medidas de seguridad. Cuando vas a establecimientos públicos, no te confíes que el virus, el COVID, es algo real. Entonces, un poco más de conciencia sobre esto Signo de Tauro para los que tienen hijos eh, Un inconveniente, un roce con uno de tus hijos o con tu hijo para los que tienen hijos Un roce pero nada que va a pasar a mayores eh, En términos generales es una semana de mucha proyección para usted en su vida personal En su vida amorosa Vamos con el número de la suerte para signo de Tauro 88, 36, signo de Tauro 36, 88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 Y más 57, 315-630-4823 Atrévete y déjate sorprender Géminis Signo pasionario, signo de la pasión Géminis, no te metas en la vida de los demás, signo de Géminis Deja que los demás arreglen sus problemas como puedan no seas precursor de causas perdidas, no te metas en, en, en asuntos ajenos, signo de Géminis. ve un altercado a raíz de esto, por opinar de más, por aconsejar de más, no se meta en la vida de los demás, signo de Géminis. Sé que lo hace con la mejor intención, pero no siempre esto es valorado. El arcano de la trilogía, una tercera persona, para los que tienen pareja, se va a meter en su relación o pues está por ahí merodeando. Es hora de que cuide lo suyo, eh, por favor, cuide lo suyo, no deje, no permita que nadie se intrometa en su relación. ¿Y cómo lo hacen? Cuidando lo suyo, abonando todos los días la música, cuidando el amor, eh, signo de Géminis. Veo también para las mujeres por ahí que están buscando un embarazo, esta semana es, esta semana, aproveche signo de Géminis, las que están buscando un embarazo, esta semana, esta semana se va a dar, se lo estoy decretando. Signo de Géminis Los caballeros Problemas con la ley, problemas con justicia Algunos signos de Géminis eso aplica para algunos signos de Géminis Recordemos que Mercurio está entrando en la fase de Géminis Entonces es muy importante Es muy importante el signo de Géminis Que estés al margen Mucho cuidado con las amistades Mucho cuidado con aceptar negocios De dudosa procedencia Porque le veo inconvenientes con la ley Algún problema legal Puede ser grave, puede ser algo leve pero se le ve muy marcado, es inconveniente, signo de Géminis. En ocasiones estás algo depresivo o algo depresiva, signo de Géminis. No te dejes llevar por esta depresión, no te dejes llevar por las preocupaciones, por el estrés. Todo tiene solución. Y recordemos que después de una gran crisis siempre llega la gran oportunidad. Es hora de abrir los ojos, signo de Géminis, y ver la oportunidad más allá de esa crisis, signo de Géminis. No se enfoque... No se embotelle tanto en esa crisis, no se embotelle tanto en ese problema. Entre más se embotelle, menos va a salir de ahí. Se, signo de Géminis, debe un paseo al mar, o un río, a una laguna. Eh, toma precauciones, toma pre precauciones, como que esa carta no es fatal del todo, sino se está advirtiendo algo, signo de Géminis. Eh, mucho cuidado con los ejercicios, signo de Géminis, para esta semana. Los que practican deporte, por problema se puede llegar a tener una caída y se lo estoy decretando, y dígame mentiroso, se les, ha, eh, se les va a presentar una caída, los que montan bicicleta, signo de Géminis, los que trotan una caída, pueden tener un problemita en un tobillo o en una rodilla, se les está muy marcado acá. No preste dinero, signo de Géminis, no preste dinero porque no se lo van a pagar. Va a perder el dinero y va a perder el amigo o la amiga. Número de suerte para signo de Géminis para esta semana, 3677, 7736.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 Y más 57, 315, 630, 4823. Atrévete y déjate sorprender. Cáncer, eres correspondido no te has dado cuenta. Se te marca inicialmente, de entrada, se te sigue marcando signo de cáncer. Esa persona que a usted le gusta, ese caballero o esa dama que le gusta, es correspondido. No sea tímido o no sea tímida, da alguna señal, porque esa persona está esperando también una señal de tu parte, signo de cáncer. Eh, cáncer, ve una relación llena de pasión, puede ser con esa persona, con esa persona que usted piensa que le es indiferente. Signo de cáncer, eh, ese dinero que le están endeudando, por fin se lo van a pagar, pero tiene que cobrar. No le dé pena cobrar, no le dé pena, no le dé pena ir a cobrar, que así como lo prestó, ese dinero es Suyo, signo de eh, cáncer Siga pensando Siga dando vueltas al asunto Signo de cáncer Siga eh, dándole vueltas a esa idea Que le viene rondando en las cabeza Y se va a quedar toda la vida Tome la decisión y hágalo No lo piense más Hágalo Hágalo Cáncer Sus sospechas tienen fundamento Todo lo que usted viene pensando sobre esa persona Es así No lo dude no lo dude, es así, su sospecha sobre esa persona es verídico, es confirmado. Entonces, signo de cáncer, tome decisiones. ¿Quería alguien que se lo confirmara? Yo se lo estoy confirmando, signo de cáncer. cáncer. Eh, por esa semana, no le va a dar el número de la suerte, porque aquí le está marcando el signo de cáncer, que no es su semana para gozar, no es su semana para ir a casinos, no es su semana para juego de azar, hay semanas para todo. Y esta no es su semana, signo de cáncer. No se esfuerce demasiado, signo de cáncer. Usted puede lograr los objetivos, puede lograr todo lo que usted anhela sin esforzarse demasiado, sin matarse la cabeza, sin romperse el lomo, como decimos en Colombia, para lograr sus, hope, sus objetivos. Este año, ha sido un año va a ser un año de muchas bendiciones. Va a ser un año donde a usted le va a fluir todo con mucha naturalidad, con mucha fluidez pero no necesita matarse, no necesita esforzarse tanto, signo de cáncer. Una discusión en el entorno familiar, un altercado en el entorno familiar o con su pareja se va a presentar en los próximos días. Trate de solucionarlo dialogando y si es el caso de dar la razón, de la razón. Nos quedamos con el número de suerte, pero no se lo voy a dar esa semana, signo de cáncer, porque y como le dije anteriormente, no es su semana para apostar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 630-4823. Atrévete y déjate sorprender. Leo, la soledad invade su presencia, signo de Leo. Para las personas que se solteras, sal un poco de la rutina, conozca a gente, vaya a sitios, diviértase. No se aísle signo de Leo. No se aísle. Usted es uno de los signos más imponentes del zodíaco, o sea, es el rey del zodíaco, signo de Leo, no se aísle, no tiene por qué estar pasando por esas situaciones de soledad. Usted es una persona muy inteligente, muy capaz, muy admirada por las personas y usted no se quiere dar cuenta de eso. No se aísle, conozca gente, no espere conocer una persona, no espere conseguir pareja nuevamente, sí se aísla, signo de Leo, no se nieguen las oportunidades. Eh, algo de tristeza por su vida, por sus días, signo de Leo algo de tristeza algo de eh, frustración, sentimientos encontrados, signo de Leo salga ya, y cómo sale ya esa tristeza, saliendo a divertirse salga a un parque, camine haga algo totalmente diferente pero salga de ese lado cómodo donde se encuentra, que es un lado cómodo además, que no le va a llevar a nada bueno acepto invitaciones, signo de Leo Está muy marcada una invitación, acepta las invitaciones, le sigue marcando su tristeza, su soledad que le embarga en ese momento, rodeado de personas, pero se siente solo o sola, signo de Leo. Eh, no se deje llevar tampoco signo de Leo por las deudas, por la depresión, por el dinero que debe. Si eso tiene solución, ¿para qué se va a preocupar? Y si no tiene solución, también, ¿para qué se preocupa? Signo de Leo. Entonces salga de la camisa de fuerza y relaja un poco en eh, el signo de Leo. Una semana de transición. Esa semana tómela como una semana de transición. Donde va a salir de la tristeza nuevamente a la alegría, pero la decisión está en sus manos. Signo de Leo. Eh, algunas personas en el signo de Leo están viviendo el duelo. Vivan el duelo, pero no se queden ahí. No se queden ahí sacados no se queden ahí sufriendo eternamente. Por esa persona que ya no está. Es lamentable, pero lo más complicado y lo más difícil es que la vida continúa. La vida no se acaba ahí. Signo de Leo. ¡Eh! ¡Qué interesante el signo de Leo! El arcano del juego. El arcano del juego. ¿Qué quiere decir esto? Signo de Leo junto con los arcanos que acompañaron esta carta. De esta semana a la que viene, signo de Leo. Se va a presentar la gran oportunidad. Aprovechela. Aprovechela porque se la va a presentar una sola vez. Signo de Leo. Número para la suerte. Para el signo de Leo. El 14-28. O 28-14. Signo de Leo. Recuérdelo. 28-14 o 14-28. Tome nota. Esa semana va a tener algo que ver con ese número. Puede ser. Esa gran oportunidad que se la va a presentar. Tome nota. Júntenlo por ahí en el celular. Y más adelante se va a dar cuenta de qué se trata. Vamos ahora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 630-4823 Atrévete y déjate sorprender Virgo ¿Por qué no? Si usted se lo merece No lo piense Para eso ha trabajado toda su vida el signo de Virgo Usted se lo merece Si usted no se lo merece, ¿quién más? No lo piense tanto Vale la pena Vale la pena darse ese regalo que siempre ha querido Vale la pena porque... Usted lo ha trabajado, usted lo ha luchado Y se lo merece Signo de Virgo Problemas médicos, problemas de salud Signo de Virgo, le veo problemas de salud Delicados en la próxima semana Muy pendientes, por favor, signo de Leo Cuide mucho lo que es eh, El hígado, el corazón Los riñones, los órganos vitales Cuide mucho Esa área de su cuerpo Porque le veo citas médicas con por, por esa área eh, Él luego retirarse de eh, Virgo, retírese, no siga insistiendo, no siga eh, nadando contra la corriente, el signo de Virgo, es el momento de prender la retirada. Si no se pudo, no se pudo, signo de Virgo, no siga insistiendo, que no va a lograr absolutamente nada. Viene una semana de trasegar, una semana para los que están buscando empleo, tiene que aumentar el esfuerzo, si realmente quieren encontrar ese empleo que están esperando, que están buscando Viene una semana de trasegar, de buscar, y lamento decirle signo de Virgo, de Virgo que esa semana no va a ser, no va a ser donde va a encontrar lo que viene buscando. Signo de Virgo para los que tienen pareja, una semana de pasión, una semana de invitaciones, una semana de, semana de gozo, una semana de romance, eso está bien, signo de Virgo, renovar esa relación sentimental que ha estado descuidada un poco en los últimos días. Eh, no piense tanto, Virgo, y más bien actúe. De, piense menos y actúe más, signo de Virgo. No le dé tantas vueltas al asunto, signo de Virgo. Ese mejor amigo o esa mejor amiga, no se confíe. No se confíe, signo de Virgo. No le confíe tantas cosas esta semana a esta persona. Esa persona que usted es su confidente. pérsele mucha atención, signo de Virgo, que las personas no son a veces tan leales. ¿Cómo se puede creer? Confía únicamente en su madre, signo de Virgo. Virgo, algo muy importante, cruce de documentos, traspasos, traslados de un elemento, de, un, de algo que está en venta, de algo que estás vendiendo, algo que quieres recuperar, Esta semana por fin se van a abrir los caminos para esta área, en ese aspecto de su vida, algo que viene esperando desde hace muchísimo tiempo. Signo de Virgo, número de la suerte, 79, 38, 38, 79, veo acá, se me atraviesa, es cercano, no lo digo, no he prestado atención suficiente, mucho cuidado, signo de Virgo, es bueno que se proteja, con un buen talismán, con un buen amuleto, es bueno que se proteja de las envidias, usted siempre ha sido víctima de las envidias, pero esas semanas se van a aumentar y van a quedar ahí y le van a hacer mucho daño a futuro, es bueno que se proteja con un talismán o un amuleto para cortar esas envidias que se vienen presentando signo de Virgo. Les recuerdo que las personas que estén interesadas en una en lectura del tarot por medio de una videollamada con ese servidor, la pueden separar marcando al WhatsApp 3156304823 o el 3, 26, 96, 28, 16. Vamos ahora con la lectura del tarot para las personas nacidas bajo el signo de... Libra.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 Es el momento de regresar, es el momento de regresar a ese sitio, a ese lugar que tanta falta le hecho, es el momento de regresar porque ahora que no está ahí es donde valora el sitio donde estaba, es el momento de emprender la partida, emprender el regreso para que todo vuelva a ser como antes que usted viene anhelando, es lo que viene buscando, regrese solo, es mejor solo que mal acompañado, regrese solo, no se lleve a nadie a ese sitio, a ese lugar, a ese lugar de paz, de calma, de tranquilidad, de gozo, de amor, de prosperidad. Pase solo, no lleva a nadie consigo. Que Esas personas que han estado con usted en las buenas, no han estado en las malas. Signo de Libra. Libra, muy laborioso, muy laboriosa últimamente, pero no se desespere. En su debido momento van a llegar sus frutos. Recordemos que el trabajo constante y paciente siempre trae, trae su fruto, signo de libra. Eh, el éxito lo puede alcanzar, claro que sí, pero con mucha paciencia, signo de libra. Todo lo que estés haciendo ahora lo va a acercar más donde quiere llegar mañana. Recuerde eso, lo que estás haciendo ahora lo va a acercar más donde quiere llegar mañana. Mucha constancia, ¿va a alcanzar el éxito? Claro que sí, pero esta semana tiene que sembrar, tiene que abonar ese terreno para poder recoger los frutos más adelante. Signo de Libra, no juegue el dinero, no pueste el dinero, no, no es su semana para apostar, no es su semana para visitar casinos, no es su semana para comprar rifas o juegos de azar. Definitivamente esa semana no está bien expectada en esa área. Signo de Libra, no bote el dinero, tampoco lo preste signo de Libra, no lo preste. Inconvenientes, por algo de dinero, por un préstamo, por razones económicas, se le ve aquí un inconveniente signo de Libra, un roce con una persona del pasado, una persona que regresa y va a tener cierta serie de roces con esas personas por algo de dinero, puede ser una o más personas, signo de Libra, se lo estoy decretando hoy, signo de Libra nuevamente le marca una persona del pasado, pero esta vez en el área sentimental, no en la entrada signo de Libra, no vale la pena volver a lo mismo a lo de siempre recuerde que usted se alejó porque se dio cuenta que a esa persona no le convenía que a esa persona no le aportaba nada de su vida signo de libra para qué regresar para qué volver volver para qué signo de libra definitivamente Cuídese mucho en el trabajo de los chismes es mejor ver oír y callar Esa semana vea escuche y calle. Esta semana. Es el consejo que le doy. El consejo astral para esta semana. Signo de Libra. Número de la suerte. 47777740. Esta semana va a tener mucho que ver con este número. Pero no lo dejen para esta semana. Si Se no, consejos que lo dejen para la semana venidera. Porque esta semana definitivamente no va a ser eh, nada provisorio. Nada fructífero en el área de los juegos. Vamos ahora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 630 48 23 Atrévete y déjate sorprender. Scorpio, coloque en una balanza lo bueno y lo malo y toma decisiones. Si viene pensando si alejarse o quedarse, coloque en una balanza qué le conviene más. Coloque una balanza, signo de Scorpio, si realmente vale la pena quedarse, si realmente ha sido algo que ha construido, ha sido algo que le ha llevado alegrías a su vida, aportos aportes, perdón, y coloque en una balanza también lo malo, y decida si se queda o se va, lo que más le convenga, lo que le dice su corazón, signo de escorpio, si decide irse, soledad, oh, te veo llegar soledad, signo de escorpio, pero después de la tormenta siempre llega la calma, signo de escorpio, eh... Esa carta muy diciente, signo de escorpio, y me preocupa, me preocupa. En un pasado, usted fue víctima de la brujería, de la hechicería, de la magia negra, y vuelve a hacerlo por la envidia, por los rencores, por los inconvenientes de un pasado que no fue muy claro, porque algo quedó pendiente hace algunos años atrás y esto vuelve a salir a luz y vuelve a relucir, y no nada bueno, es bueno que te protejas, el signo de escorpio, es bueno que te protejas, que neutralices esas malas energías que se puedan llegar a presentar, signo de escorpio, veo también por acá, eh, el signo de escorpio, los que tienen pareja, cuiden a su pareja. Valor en la valoren esa pareja que tienen a su lado, que se usted en todos momentos desinteresadamente, signo, signo de escorpio. Es el momento de renovar y expresar su amor nuevamente y volver a ese edilio de amor que tuvieron inicialmente, signo de escorpio. Escorpio, se abre ese camino, ese camino que usted venía esperando, que ha venido aborando, que ha venido... Eh, laborando para por fin encontrar lo que usted quiere, se abre el camino, con mucha dificultad, con mucha dificultad, con muchos inconvenientes, pero por fin, por fin se le llegan a dar las cosas. Una mujer del pasado, mamá que se te marca signo de escorpio, va a llegar a su vida, tanto para las damas como para los caballeros, una mujer, pero no viene con muy buenas noticias, no es portadora de paz, no es portadora de amor, no es portadora de buenas noticias, signo de Escorpio. Para las personas solteras, una salida eventual, inclusive una salida de cama, se te va a estar presentando esta semana. Signo de Scorpio, ahora para los solteros. Número de la suerte, Scorpio 7126, 2671. Vamos ahora con el signo zodiacal de Sagitario.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 Sácate esa mentalidad de la cabeza que no se puede, siempre se puede, Sagitario. No le busques inconvenientes a, a, a las cosas, no le busques tanto problema, tanta traba. Eh, todo se puede, todo es posible. Las limitaciones están en tu mente, el signo de Sagitario. En ocasiones te en botellas y eres muy negativa o muy negativo, muy pesimista. Y recordemos que todo se puede. Sagitario. Eh, cuidemos esa relación de pareja Sagitario es, expresa el amor si es que lo siente realmente Sagitario eh, los que tienen pareja es, últimamente se ha convertido en una persona muy simple, muy básica eh, poco cariñoso o poco cariñosa es bueno expresar el amor es bueno que la pareja sienta que esa pareja es importante para usted eh. Sagitario, veo quebrantos de salud Sagitario problemas en los bronquios, en las vías respiratorias nada de gravedad eh, invitaciones muy pronto a una reunión social familiar sagitario nada del otro mundo nada que conlleve a problemas o, a, o que lleve a otras otros asuntos eh, sagitario sagitario una persona una mujer te va a dar una noticia esta semana que llega una noticia que definitivamente va a marcar tu vida Sagitario eh, los que no tienen pareja, Sagitario, no se desesperen, que todo llega a su tiempo. Todo llega en su debido momento. No busquen, esperen que lo encuentren. Signo Sagitario, que el que busca regularmente se lleva a lo peor. Espere a que esa persona llegue a su vida, Sagitario. Número de suerte para Sagitario: 24, 38. Vamos ahora con la lectura del tarot para las personas nacidas bajo el signo de. Pisces.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 para esta semana, muy reflexivo, queriendo tomar decisiones, pero a la vez lo veo con algo de eh, paz interior y de quietud, con la necesidad de hacer las cosas, pero sin tomar cartas en el asunto. Eh, no le das tantos metas al asunto signo de Pisces, en ocasiones lo piensas mucho, en ocasiones sientes temor a aventurarte o lanzarte a ese proyecto que te viene dando vueltas en la cabeza, signo de Piscis. Recordemos que el mundo no es de los cobardes, el mundo no es de los mediocres. Entonces, ¿de qué parte del mundo es usted? ¿De los que se comen el mundo o de los que se dejan comer? Signo de Piscis. Piscis, no maltrate la inteligencia de los demás. No subestima la inteligencia de los demás, signo de Piscis. No te gustaría también que atropellara tu inteligencia y que subestimara tu poder mental. No subestimas el poder mental de los demás, ni pienses que la gente no se da cuenta de las cosas. La gente es muy perceptiva, en ocasiones no te dice nada, pero se dan cuenta de las cosas, sino de pisis, pisis, de una, una confrontación con una persona cercana a usted. Para las mujeres y para, tanto para las mujeres como para los hombres, una confrontación, un conflicto por chismes, por rencillas, por celos, por envidias, cuando tengas esa discusión, signo de piscis, esa persona, alejala de tu vida. No conviene, no está bien rodearse de personas que son dobles y que lo llevan en la doble, valga la redundancia. Signo de piscis, le veo el viaje a corta distancia, que tanto querido ser, puede ser un viaje de vacaciones, de descanso o un paseo familiar. Signo de piscis, firma de papeles, de documentos, en entidades financieras... Un préstamo bancario se te va a dar un el préstamo dinero que tanto has estado esperando, signo de Piscis. Eh, Piscis, no esperes que todo le caiga al cielo. En ocasiones muy relajado, muy relajada, no esperes que todo le caiga al cielo. No espere encontrarse un millón de dólares debajo de la cama. Tiene que hacer algo por usted. Si usted no se ayuda, nadie va a venir a ayudarlo, signo de Piscis. Eh, Piscis, ojo. Si usted no se agacha, nadie se va a sacudir encima de usted. No se agache. No baje la cabeza, mantenga una actitud altiva y, ¿por qué no? Algo de soberbia ante la vida. Una actitud rebelde es válido. Nos enseñaron que la soberbia es mala, mentiras. Eso es lo que nos enseñaron de pequeños. La soberbia tiene algo de amor propio y eso aplica también para ti. Signo de Piscis, número de la suerte, Piscis. Oh, muy marcado. Mira qué interesante. 1733, signo de Piscis. 1733, toma nota. Guardo el link de celular porque es el número. Va a tener que ver contigo toda la semana. 17, 33 o al revés. 33, 17. Muy pendiente de este número, signo de Pisces. No lo eches a corroto. Atrévete y déjate sorprender. Eh, continuamos ahora con el signo de... Capricornio.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 Usted confía tanto, esta semana le va a estar dando la espalda. Esa, esa persona confidente en que usted confía tanto, esta semana, en un momento difícil de su vida que se le va a presentar, le va a dar la espalda. Ahí usted se va a dar cuenta realmente si vale la pena esa amistad o no. Usted tiene mucho a creer en las personas, a confiar en las personas, sobre todo en esta persona en particular. Es bueno, de sus amistades colóquelas en una zaranda, a ver quién sirve y quién. No, Sagitario, no juegues con los sentimientos No seas mentiroso o mentirosa Mezquino o mezquina en el amor No digas un te amo sin sentirlo Signo de Capricornio No digas un te amo sin llegar a sentirlo Capricornio No te dejes llevar por el que Haga su vida Haga su vida como la tenga que hacer Como usted la quiera hacer Usted pues no tiene por qué estarle dando gusto a las demás personas. Haga lo que le dicte su conciencia, signo de Capricornio. Me un encuentro. Vas a tener una buena sorpresa en el ámbito económico esta semana. Te vas a encontrar algo de dinero, te vas a encontrar algo material que te va a servir para solventar algunos problemas económicos. Un paseo el fin de semana a tierra caliente, eso está bien, signo de Capricornio, no veo mayores relevancias, no veo mayores cambios esta semana para Capricornio. Número de la suerte, 4541, 4145, y así terminamos eh, por esta semana el programa Tarot y Predicciones. Muchísimas gracias a todos mis seguidores alrededor del mundo que nos han felicitado por las diferentes redes sociales. Este programa ha tenido muy buena acogida. Recuerda que no respondo nada por redes sociales, a los que me quieran contactar, lo pueden hacer al WhatsApp ya comentado anteriormente o al correo atrévete y déjate sorprender. Los espero en el próximo programa de Carot y Predicciones. Mi nombre es Víctor Damián Rosso, atrévete y déjate sorprender. Recuerde que usted tiene una cita con los astros en nuestro próximo programa. Los esperamos.